Hablar de fiestas patrias es sinónimo de celebración, días festivos, fondas, comida y de repente mucha comida, porque caer en exceso puede traer consecuencias negativas para nuestra salud. ¿Cuánto es suficiente y cómo cuidar nuestra salud digestiva? Es lo que vamos a hablar hoy día junto al gastroenterólogo Ernesto Bachelet en la siguiente entrevista. Y estamos en el programa junto al doctor Ernesto Bachelet, médico gastroenterólogo del Hospital eh, Gustavo Frique, ahí Quinta Región. Muchas gracias, doctor, por estar una vez más con nosotros en el programa. Muchas gracias, Claudio. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo hoy día. Bueno, y agradecerte por la invitación nuevamente a tu programa, que la verdad es que ha sido bastante, digamos, entretenido, aparte de todo lo que es la parte, digamos, informativa en general. Así que agradecerte nuevamente por, por la invitación. Gracias, Claudio. Feliz doctor, feliz que podamos educar y en este mes tan especial para los chilenos, ¿no es cierto? El, el, el, nuestro mes patrio, el mes de las fiestas patrias, en septiembre donde claramente aumenta el consumo de ciertos alimentos, las carnes, ¿no es cierto? Eh, el alcohol, los condimentos, etc. Eh, hoy día estamos preocupados de prevenir eh, y queremos hablar con usted sobre todo lo que significa la, eh, mantener una buena salud digestiva. ¿Cuáles son los énfasis o dónde deberíamos estar poniendo nuestra atención para pasar un buen 18 y no arriesgarnos desde el punto de vista de gestión? Bueno, la verdad que es cierto. En general, el chileno, este es el, en realidad es, es el mes que más se espera durante el año. Yo creo que es el mes para los adultos, por lo menos más esperado, donde todos queremos pasarlo muy bien. Bueno, este año vamos a tener un, unas una fiestas un poquito diferentes, donde obviamente se nos ha pedido que cada uno hagamos nuestras fiestas en su casa, tranquilos, con un grupo, digamos, reducido. Pero no hay duda de que, a ver, los productos estrellas, obviamente, de este mes, van a ser, por un lado, la carne, y por otro lado, el alcohol. No. Ahora, cuando uno habla de estas cosas... Normalmente, septiembre significa excesos de ambos. Porque la verdad que consumir ambas cosas, como lo hacemos durante el año, no sería un gran problema si no fuera el exceso. Entonces, podemos dividir un poquito, digamos, esta charla hablando de ambas cosas. Correcto. ¿eh? O sea, a partir primero, como te decía, con el exceso habitualmente de lo que es la carne. Porque la carne en realidad es un producto que es saludable, muy rico en proteínas. Pero si uno lo consume en exceso, por supuesto que nos va a traer algunos problemas digestivos, como todos los excesos en general. Hay que pensar que la carne de por sí es uno de los alimentos que más cuesta digerir. Digerir en la palabra, la verdad que la gente entiende la digestión como prácticamente un fenómeno de ir al baño, pero la verdad que la digestión es un proceso que es mucho más complejo que eso, significa que hay una serie de, de fluidos que llegan al estómago cuando nosotros nos alimentamos, y esos fluidos están también son muy ricos en ciertas sustancias que llamamos enzimas. Claro. Y esas enzimas son las que degradan estos alimentos, es decir, el trozo de carne no es el que nos alimenta por sí mismo, sino que estas enzimas degradan de tal forma que convierten ese trozo de carne en cositas muy pequeñas que después se absorben por, el, por el, digamos, el intestino y van a la sangre que es la que va a alimentar todo nuestro organismo entonces, ah. si nosotros ya tenemos un exceso nos vamos a nos va a caer a nuestro estómago, a nuestro sistema digestivo, primero una sobrecarga grande de proteínas y una sobrecarga también grande de grasa, porque esos son los contenidos más importantes de las carnes, y fundamentalmente las carnes rojas que son las que más consumimos en este periodo. Por lo tanto, ya por ese hecho y esta gran maquinaria que está actuando nos puede traer algunos trastornos como por ejemplo sentirnos con mucha distensión, un abdomen pesado, sentir la guatita pesada, a veces náuseas, a veces digamos vómitos, puede dar gastritis, incluso a veces si hay un exceso de grasa puede provocar también algún tipo como de diarrea, que es una diarrea grasosa, que nosotros le llamamos este, atorrea. O sea, hay muchas consecuencias que puede traer este exceso, especialmente de carne, por así decirlo. Correcto. Ahora, esa, esa es la, la sobrecarga, ¿no es cierto?, que, que podemos Exacto. tener en nuestro, en nuestro sistema digestivo. Eh, también viene acompañado nuestro, nuestro mes patrio de muchos aliños, ¿no? Sí. Eh, dentro de lo que está, dentro de las empanadas, ¿no es cierto? de los anticuchos, etcétera, mucha cebolla, eh, ají, ajo, muy, mucho niño. ¿Eso también podría en personas más susceptibles producir algún daño gastrointestinal? Por supuesto que sí, Claudio, de hecho, bueno, uno podría decir que el rey del condimento de esta época Debe ser el pebre, ¿no es cierto? El pebre, o sea, ya. Uno, uno acompaña todo con el pebre, Debe decir, uno la empanada también se la come con un buen pebre, unas papitas cocidas con un buen pebre, el pedazo de carne, es decir... Obviamente, el pebre es como el rey, pero como tú dices, hay una serie de condimentos, ahora se usa mucho el merquén, también, bueno, a la gente que le gusta otros condimentos también que son un poquito más agresivos, pero en definitiva, lógico, todo lo que es eh, condimento, por lo menos que sea irritante, como es el ají, puede provocar daño directo, es decir, es un daño como corrosivo, no solamente en el estómago, sino que desde que entra la boca hacia abajo, pasando por el esófago y el estómago, obviamente puede provocar fundamentalmente cuadros de gastritis aguda, así Exacto. que también son eh, cosas que hay que tener en mente y también hay que consumirlas en forma moderada. Es el producto, tercer producto que también se consume y muy en exceso es el alcohol, y también aprovechar de hacer un llamado Exacto. a un consumo racional de, de, de, de las bebidas alcohólicas. ¿no? Mira, la verdad que eh, eso es algo que uno siempre debería tenerlo presente, porque la verdad es que el alcohol consumido en cantidades moderadas, la verdad es que no debía traer mayores trastornos, de hecho es muy agradable para mucha gente, pero siempre en esta época, en estas fechas especialmente... Eh, ha ocurrido que hay un exceso en el consumo de alcohol, es como que si el mundo se fuera a acabar en septiembre y la verdad es que nos queda mucho más fines de semana y mucho más 18 de septiembre, digamos, en la vida como para tomárselo todo en un mismo mes. Tanto en cantidad como en la calidad, es decir, en, en, la, en cuanto a la graduación alcohólica, obviamente este va a ser mucho más corrosivo, es decir, si yo me tomo un exceso digamos, en, en cuanto a un, a un producto alcohólico como un destilado, es probable que este va a dañar también desde la boca hacia abajo en forma directa, es decir, provoca erosiones, puede provocar úlceras, puede provocar sangramiento, y eso lo hace en forma directa. Pero también el alcohol, y, y, y solamente hablando del sistema digestivo, el alcohol también es un tóxico directo también para el hígado, y para el páncreas, ¿eh? que es un órgano muy olvidado por la gente, pero que cuando da enfermedades, digamos, eh, producidas por el alcohol, suelen ser muy graves. Hay que pensar que una pancreatitis aguda de estas graves, prácticamente la mitad de la gente se muere. Entonces, también puede provocar un daño agudo en el hígado, puede provocar una verdadera hepatitis, además de toda la intoxicación. Y bueno, si el consumo obviamente se va haciendo progresivo, puede dañar, digamos, en forma también irreversible el hígado. Así que el alcohol también es otro producto que es bastante tóxico cuando se consume en forma, digamos, aumentada. Hemos hablado de, de alimentos, de condimentos, de bebidas alcohólicas y hay un cuarto elemento, doctor, que es muy importante y que tiene que ver con la manipulación de los alimentos. Sí. Eh, generalmente hablamos de, de infecciones o de intoxicaciones que se pueden producir también por la manipulación. Entonces, también hacer un llamado, ¿no es cierto?, a la población hoy día, la, toda la gente tiene internalizado cómo es el correcto lavado de manos, ¿no es cierto?, producto de la pandemia. Pero no descuidarnos en la preparación de nuestros alimentos. El otro también tema importante son las cadenas de frío. De septiembre en adelante, después de la primavera, ya empezamos a tener... bastante cuadros gas productos uh -huh. que están contaminados. ¿no? Mira, la verdad que buen punto, porque en esta época, por el tema de manipulación, tú sabes que de repente son hay muchas fondas que a veces son muy precarias, el, no se tiene el agua, digamos, reciclada en general, entonces, obviamente, en estas épocas siempre ocurrían muchos cuadros de gastroenteritis aguda, que ya hemos conversado en otros, en otros momentos. Ahora, tenemos una ventaja este año, es que se nos ha incentivado al lavado de manos en forma frecuente por el tema de la pandemia, así que yo creo que es algo que está un poquito más arraigado en la gente y la gente está teniendo mucho más cuidado en lavar prácticamente todas las cosas, así que si bien es cierto, hay que seguir promoviendo eso, yo creo que este año probablemente vamos a tener quizás menos cuadros de ese tipo. Y por otro lado también, como no está prohibido el hacer grandes fiestas y tener fondas, probablemente vamos a ver menos casos también de infecciones, salvo las que nosotros veamos por mala, mala manipulación, digamos, en nuestras casas en general. Pero es un buen punto, así que pero espero que este año tengamos menos incidencia justamente de, de casos de ese tipo. El, el llamado, obviamente, desde la autoridad sanitaria y, y desde el, los profesionales que estamos en el área de salud, es a comer y beber con moderación. Aquí no estamos diciendo no lo haga, pero sea consciente. Exacto. Pero sea consciente de lo que está haciendo y de las proporciones en las que está consumiendo para que finalmente sí. uno le pase la cuenta y termine en, uno, en un hospital o un servicio de urgencia. Hoy día lo que queremos es no tener, no tener cuadros gastrointestinales agudos en, en urgencia en un hospital cuando hoy día estamos abocados a salvar a las personas que están con... Eso, con eso es claro, la verdad es que no somos, no somos enemigos, ni de la carne, ni del pebre, ni del alcohol, no, al contrario, es hay que consumirlo en forma digamos, adecuada y moderada ¿no? Aquí eso es lo importante ¿verdad? doctor, cuando hablamos, cuando hablamos de prevención una de las ¿Mm? cosas que hemos abordado con usted en otros capítulos, ha sido el tema de los probióticos, y, y de cuánto están ayudando hoy día a la salud digestiva, y no solamente digestiva sino que también en otras áreas eh, de, de, de, de la salud humana eh, hoy día ¿cuál sería el rol que jugarían los probióticos por ejemplo, en, en la prevención y quizás también ah. en, en el tratamiento? Mira, el, los probióticos tienen muchos usos. De hecho, lo hemos, lo hemos conversado porque tienen muchos efectos beneficiosos. Ahora, no es que exista un estudio serio que nos diga, los probióticos los podemos usar para hacer prevención de, qué sé yo, si vamos a comer en forma muy abundante o si vamos a beber muy a, en forma muy abundante. En eso, así, estudios categóricos que nos digan, sí, esto nos sirve para tal cosa, no lo hay. Pero... Pero sí tengo que mencionar lo siguiente, lo que, y lo que sí es claro, es que si uno se basa en fundamentalmente las propiedades que tienen los, los probióticos y muchos de otras nuestro, de, de nuestra flora, digamos, bacteriana, por así decirlo, dentro de ello está que son un agente digamos, muy importante en lo que tiene que ver en los procesos digestivos. Correcto. Es decir, ellos actúan, haciendo, digamos, favoreciendo justamente la digestión de muchos productos. Por lo tanto, ahí habría, digamos, un nicho porque también son capaces de estimular la producción de algunas enzimas que pueden degradar tanto las proteínas como las grasas. Es decir, Correcto. los probióticos juegan un rol importante en lo que tiene que ver con el metabolismo graso. ¿eh? De hecho, también hay estudios en que hay prevención de lo que se llama el hígado graso, producido no solamente por las comidas, sino que también por el alcohol. Correcto. También se sabe, y eso también hay estudios, que el consumo de alcohol también altera nuestra microbiota, es decir, lo que la gente llama la flora intestinal, Y partiendo incluso de la flora bucal. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se ha visto, por ejemplo, con el alcohol? Que disminuyen, o sea, hay este cambio de, de, de microbiota disminuyendo las bacterias que son buenas, fundamentalmente del género de los lactobacillus y aumentando otras que no son tan buenas. Entonces, si uno se fija en estas cosas, aunque no haya un estudio propiamente tal que nos diga, por supuesto que utilizando algunos, algunos probióticos, fundamentalmente del tipo de los lactobacillus, obviamente podríamos también mejorar estos procesos tanto digestivos como la degradación, obviamente, de las grasas. Y en el caso del alcohol también, cambiando un poco ¿eh? esa microbiota que se, que se altera por el consumo obviamente excesivo de alcohol. Así Bastante. que ese lado podrían jugar un, un rol. Y también un rol en, en, en eh, la manifestación o en la ayuda, en la recuperación de procesos digestivos, por ejemplo una gastroenteritis, un cuadro de Reiko. A propósito ejemplo, del Beauty, Beauty Plus, que, está, que por lo menos yo lo tengo aquí en mi radar, y que estaría aportando justamente en, en, en ese, en esos periodos, doctor? Sí, porque la verdad que ya nosotros hablamos una vez de lo que es el cuadro de la gastroenteritis aguda y la verdad que el exceso, digamos, de alimentación, no solamente de, de la comida, del, de los condimentos y el alcohol, obviamente nos pueden llevar a un cuadro de gastroenteritis aguda y ah. ya habíamos conversado que ahí son, digamos, si bien es cierto no son muchos dentro de todo el espectro, digamos, de, de, de, de microorganismos que hay, los probióticos que se usan, pero efectivamente, lactobacilo rhamnosus GG, el bifidobacteria láctis, BB-12, y lo otro que usamos bastante también, el saccharomyces gular, y en caso de tener estos cuadros de gastroenteritis, así que los probióticos, cuando hay sintomatología obviamente tienen un rol importante, por ejemplo, así también cuando hay dolor abdominal, está el pifidobacteria infantil, por otro lado, en el caso de constipación eh, y meteorismo, por ejemplo, tenemos al lactobacillus reuteri, que así, hay varios otros ah, eh, proyectos que también podemos utilizarlo en estos casos, ¿ya? que son actualmente los que tienen mayores estudios, ¿ya? y son los que usamos en constipación, en diarrea, en distensión, por eso te decía, no están orientado más bien a los excesos, pero uno perfectamente puede acomodar todos los beneficios que tiene a lo que nosotros estamos conversando hoy. Interesante conversación como siempre, doctor Ernesto Bachelet por este eh, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y ayudar a entender estos temas que son tan importantes. Entonces, a cuidarnos, ¿no es cierto? Eh, en estas fiestas para pasar para pasarlo bien y tener buena salud, ¿no? Sí, bueno eso, la verdad que el, la, el mayor consejo es no comer ni tomar en exceso en definitiva es cuidarse ¿eh? cuidarnos porque en definitiva el mundo no se acaba en septiembre, así que sí. hay que cuidarse para seguir disfrutando lo que nos resta del año, para las fiestas de fin de año o sea, todo en forma medida y vamos a tener una buena salud digestiva probablemente muchas gracias, gracias a ti Claudio gracias doctor Bachelet, que tenga una buena jornada muchas gracias Gracias, Claudia.